10 excelentes consejos para nuevos dueños de perros. Hola, ¿qué tal? Te saluda Vida Anda Estilo Saludable. Hoy te compartiré 10 excelentes consejos para aquellas personas que están siendo nuevos dueños de perros. Los perros han sido mascotas populares durante muchos años. Está claro que los perros y los humanos están destinados a estar juntos y todos están contentos con este acuerdo. Sin embargo, los seres humanos como tú tienen la responsabilidad de cuidar a sus perros. Estos consejos te ayudarán a mantener a tu perro feliz y sano. Número 1. Protege la casa de los perros. Antes de llevar tu nuevo cachorro a casa, asegúrate de que estará seguro. Guarda todas aquellas cosas como los medicamentos y los artículos de limpieza en un lugar seguro y asegúrate de que la basura doméstica está dentro de un armario. Asimismo, debes tomar en cuenta que algunas plantas comunes son tóxicas para las mascotas y deben ser eliminadas de tu casa. Número 2. Ten cuidado con los tratamientos antipulgas para tu perro. Muchos pueden causar cáncer en los niños. Habla con tu veterinario sobre las diferentes formas de tratamiento que son más seguras para los niños pequeños. Número 3. No dejes que tu perro salga de tu propiedad sin correa, aunque se comporte bien. Un animal salvaje podría alterar a tu perro y hacer que se cruce con el tráfico, o alguien podría provocar a tu perro y este herirlo accidentalmente. Tu perro es tu responsabilidad. Número 4. Dale muchos elogios y afecto. Si un perro hace algo bien, como sentarse, antes de ponerle la correa, Dale muchos elogios y afecto. Quieres reforzar el buen comportamiento de tu perro. Esto también animará a tu perro a portarse bien. Número 5. Asegúrate de que tu perro hace suficiente ejercicio. El ejercicio y el juego regulares mantendrán a tu perro sano y feliz. Lleva una pelota al parque con tu perro y juega con él a la pelota. El ejercicio es una excelente manera de establecer un vínculo con tu mascota. Número 6. Asegúrate siempre de que tu perro entiende cómo caminar correctamente con la correa. Tu perro debe entender la orden, junto, y responder caminando a tu lado, no delante o detrás de ti. Esto no solo te facilitará las cosas, sino que también mantendrá a tu perro a salvo. La orden de, junto, es esencial para tu perro. Incluso si estás utilizando un paseo con correa. Número 7. Asegúrate de conocer si tu perro padece infecciones o alguna enfermedad. Algunas razas de perros son más propensas a los problemas que otras y tú debes saber si tu perro puede tener problemas. Investiga la raza de tu perro y toma medidas para asegurarte de que no padece ninguna infección o enfermedad. Pregunta a tu veterinario si hay algo que puedas hacer para evitar los problemas de salud asociados a esa raza. Número 8. Puedes encontrar un perro en adopción en la perrera. Muchos propietarios de perros abandonan a sus mascotas cuando ya no las quieren. Visitando tu refugio local, es posible que encuentre el perro que estás buscando. Tomar esta opción puede salvar la vida de un perro. Número 9. Demuéstrale a tu perro lo mucho que lo quieres. Hay muchas maneras de demostrarle a tu perro lo mucho que lo quieres. Como suele ocurrir, los propietarios de perros suelen centrarse en los malos comportamientos más que en los buenos. Es posible que esto te resulte difícil más adelante. Intenta elogiar a tu perro cinco veces más de las que lo regañas. Tu perro probablemente se comportará más correctamente si haces esto. Número 10. Ponle a tu perro una identificación. Asegúrate de que si tu perro llega a perderse pueda ser devuelto dándole una identificación. Haz que tu perro lleve algún tipo de collar con identificación para asegurarte de que te lo devuelvan. Pon el nombre de tu perro y tu número de teléfono en la chapa. ¿Has pensado en ponerle un microchip a tu perro? Esto es una buena medida. Como propietario de un perro, debes dedicar tiempo a atender sus necesidades físicas y emocionales. Utiliza los consejos que acabas de leer para mantener a tu perro feliz y sano. Utiliza estos consejos que te hemos proporcionado y ponlos en práctica con tu nuevo perro. Si consideras que la información que el día de hoy te hemos compartido en este video te ha sido de ayuda, te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video. Segundo, distribúyelo en tus redes sociales para que más personas se beneficien con esta información. Y tercero, suscríbete a nuestro canal para que recibas cada una de nuestras siguientes publicaciones. Además, si tienes alguna pregunta o comentario relacionado con este video, puedes dejarla al final, que yo le daré contestación lo más pronto posible. Te esperamos en nuestro siguiente video.